Una organización se mide por los resultados. Y en materia de salud, esto significa atención oportuna de los pacientes, camas suficientes y medicinas para curarse. Pero cuando la gestión es errática, se producen cuellos de botella. Las marchas y contramarchas que ha tenido ESALUD salud en los últimos años se ha debido en esencia a una mala gestión. Lo que nos mata como paciente no es el cáncer, es la burocracia administrativa que existe en el salud. Esta situación se busca remediar con la puesta en marcha del Plan Estratégico 2012-2016, aprobado por el Acuerdo Nacional, el cual busca superar los desaciertos frecuentes que han devenido en deudas impagas, corrupción, presupuestos limitados, falta de instrumental e insuficiente número de consultas médicas. Lo peor que podría ocurrir es una duplicidad de estrategias. Lo adecuado sería que la reforma de salud ayude a este objetivo y actúe de manera complementaria a los fines constitucionales de la seguridad social. Por eso el Cuerpo Médico del Hospital Rebagliati reclama su derecho a reforzar el Plan Estratégico 2012-2014. Los médicos de salud somos conscientes de la problemática de la institución. Por ello, nuestro gremio debe ser el ente asesor de propuestas y consultas para la mejora del plan estratégico en beneficio de nuestros pacientes asegurados. De no ser así, por diferentes motivos se postergaría la atención de millones de asegurados, aun cuando existen profesionales médicos que pueden realizar con eficiencia su labor, siempre y cuando tengan un mayor presupuesto.